Hola, entraste a mi clase de álgebra. Nosotros vamos a ver hoy puntos y distancia Luego me podrás seguir en el canal de youtube y bueno ahí hay mucho más material con el cual podré divertirte Listo, empezamos entonces con puntos y distancia Yo te digo una cosa Si hago 5 al cuadrado ¿Esto cuánto va a ser? Me vas a decir que es 5. ¿Y si te hago raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, qué me vas a decir? Me vas a decir que es 5 también. Porque las raíces, las raíces cuadradas siempre son positivas. Me vas a preguntar, ¿y qué pasa cuando yo pongo más menos de cuadrado menos? 4AC sobre 2 Seguramente de esto te acordás sí, Pero la raíz de acá La raíz de acá es positiva El signo se lo estamos dando nosotros O sea que siempre la raíz cuadrada va a ser positiva Entonces te voy a preguntar ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿Me vas a decir que es x? ¿Me vas a decir que es x? Yo te voy a decir que no. ¿Y por qué? Si x fuera menos 5, entonces la raíz fuera 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que hacer a este que siempre aparezca positivo? Para que siempre aparezca positivo, acá hay que ponerle valor absoluto de X. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, y lo vamos a poner por acá. x cuadrada de X al cuadrado es igual al valor absoluto de X. Esto no hay que olvidarse. Los puntos siempre están referidos para nosotros a... Un sistema de coordenadas y un sistema de coordenadas puede ser en una sola dirección, en dos direcciones o en tres dimensiones. ¿Sí? En cada uno de estos sistemas necesito un origen, un cero. Acá en este caso el origen es 0 para x y es 0 para y. Y acá el origen es 0 para los 3x. ¿Qué necesito además de un origen? Necesito, además del origen, para cualquiera de estas de estos sistemas de referencia, necesito lo que se llama la escala. ¿Dónde está el número 1? Porque el número 1 me va a definir. La escala de mi sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo voy a dibujar un punto? ¿Cómo voy a ubicar un punto en un sistema de coordenadas en la recta real? El punto, vamos a suponer que esté acá. El punto siempre lo voy a llamar por una letra mayúscula. Y la coordenada con la letra minúscula. En este caso, las coordenadas sería, para ser no es genérico, sino que acá está, si acá está el 1 y acá está el 2, eh, perdón, acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3, esto es 2,5. Nosotros ponemos 2.5. ¿Sí? En cualquier eh, software eh, eh, calculadora se usa 2.5 en lugar de 2,5. Y otro, pongámosle por acá, punto B mayúsculas de coordenadas, en este caso 0,5. ¿Sí? Entonces B está a la izquierda de A. Este numerito es menor que este numerito. Entonces, un punto que está a la izquierda del otro tiene la coordenada menor que la A que la coordenada del de otro punto entonces, si yo trabajara con otra escala supuestamente que esté superpuesto acá vamos a poner x' no cambio el origen pero sí cambio la escala entonces ¿qué va a pasar el punto que estaba acá ahora que qué coordenada tiene el punto de vamos a llamarle coordenada de prima referido a este x' tiene coordenadas a ver esto es 1 0,5, 5 0 25 un cuarto y el punto a referido a este sistema de coordenadas va a tener 1,25. 25 ¿Sí? es 1 sería 1,5 y después sería 1,25 ¿está? entonces en, pasemos al plano ahora. cuando uno quiere ubicar un punto en el plano uno quiere ubicar por ejemplo este, a un estudiante que está sentado en esa silla y bueno uno puede referirse a los ejes que son las paredes de esta obra ¿Sí? entonces un punto que esté aquí tendría coordenadas 2, 1, y acá hay otra, hay otra particularidad más, yo no digo 1, 2, yo digo 2, 1, y acá hay otra, la particularidad que estamos hablando es que hay un orden, ¿Sí? primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y y acá le podemos decir que un punto está a la izquierda de otro, por ejemplo, porque bueno, no hay izquierda ni derecha, en este caso, en el, en el espacio, vamos a suponer que esto tengo 2, acá está, si fuera en el plano, esto sería el punto de coordenadas 2, 2, y si subo, Entonces este punto, el punto A, va a tener coordenada 2 en X, 2 en X, 2 en Y y en Z va a tener coordenada 3. Va a tener Entonces recapitulemos un poco. Todos los sistemas de referencia necesitan un origen y necesitan una escala. ¿Sí? Además, a partir del sistema de referencias en el plano, R2, y para el sistema de referencias en el espacio, R3, las coordenadas tienen un orden. Nosotros, básicamente, toda la vida usamos ese orden, nada más que ahora lo vamos a explicitar. Las coordenadas se llaman, para el eje X, abscisa, para el eje Y, ordenada y para el eje Z, cota es decir que este punto tendrá abscisa 2, ordenada 2 y cota 3, altura 3 ¿Sí? bien, entonces vamos a definir la distancia entre el punto y el origen y el origen va a tener coordenada 0, coordenada 0, 0 y coordenada 0, 0, 0 como la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas x cuadrada más raíz cuadrada más z cuadrada y esto está, y esto está en forma genérica esto está de forma genérica, quiere decir que yo estoy pensando en que la coordenada de A tiene coordenada x, que la coordenada de A en este sistema tiene coordenada x y y, que la coordenada de A en este sistema tiene coordenadas a x y z. Por eso esto es una fórmula. Si no tendría que haber puesto el raíz cuadrada de 2,5 al cuadrado o raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado que son 5 raíz cuadrada de 5 ¿sí? la distancia le da al origen la distancia le da al origen y acá sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado 9, 4 y 4, 8, 9, 17 raíz cuadrada de 17 raíz cuadrada de 17 es la distancia de A al origen, 100. Bueno, esto es todo lo básico sobre puntos y distancia. Ahora te en el próximo video, vamos a hacer un ejemplo de distancia entre dos puntos, ¿sí? Distancia entre dos puntos, y después vamos a hacer otros ejemplos más, y espero que me visites en el canal de YouTube.